Saludos amigos, una vez más nos reencontramos en este mes de la patria, honor y gloria, Telenor, programa trayendo todo un trabajo de investigación e historia sobre esa vida gloriosa del pueblo dominicano. Yo soy Francis Rodríguez y estaré acompañado en este momento del profesor Rafael Álvarez Castillo. Con él trataremos la vida de Francisco del Rosario Sánchez ¿Cómo se siente profesor? Bien, bien eh, agradecer a ustedes la oportunidad nueva vez de estar en comunicación con la sociedad franco-macorizana regional y ya se puede hablar que de mundial ¿verdad? Así es. Porque las redes llevan cualquier programa local hacia el universo de la población eh, y Saludar de nuevo, ¿verdad?, este tipo de actividad que eh, quizás el problema de los hechos educativos es que los resultados no se pueden cosechar en términos inmediatos. Así es. Sino que eh, trascienden y, y después usted valorará en, en la qué posteridad. medida fue correcto hacer esto. Bien. Pues bien, como había anunciado, amables televidentes, vamos a conversar con el profesor de historia, Rafael Álvarez Castillo ¿Quién fue Francisco del Rosario Sánchez? Sus padres y sus orígenes Mira, Francisco Sánchez del Rosario que sí, es el nombre correcto, correcto porque eh, aparecía en los textos eh, como Sánchez del Rosario en virtud de que era hijo de un concubinato y que eh, en esa tesitura no poseía el nombre del papá. Sin embargo, posteriormente, eso se eh, resolvió y entonces eh, la historiografía ha estado asumiendo, sobre todo en los últimos años, que el nombre correcto es Francisco Sánchez del Rosario, eh, hijo de Narciso eh, eh, Sánchez, y de Olalla del Rosario, sí. ahí está ¿verdad? la identificación de por qué realmente debe ser eh, Sánchez del Rosario. Eh, nació en la ciudad de Santo Domingo, eh, tuvo mucha convivencia en la llamada ciudad de intramuro, ¿verdad? la ciudad cercana a lo que conocemos como la zona eh, colonial, y eh, de alguna manera, si bien era procedente de una familia humilde, eh, sin embargo, su padre era un señor con ciertas eh, condiciones eh, de conocimientos políticos y sociales que le dieron una formación que de alguna manera le sirvió para el desarrollo sí. posterior de su vida eh, como... Eh, ciudadano ejemplar de, de este país. Mira, eh, tengo en mi conocimiento que al ser, era como de esa familia, era como media sureña, de, de San Juan, eh, su padre, su madre, y esto, lo que uno se pregunta, ¿cómo, cómo eh, llega a, a ser parte de un de un proceso histórico tan importante como este, de bueno, ser reconocido como uno de los padres de la patria. Tú sabes que eh, el buque insignia de la participación, no solo de Sánchez, sino de los jóvenes trinitarios, eh, fue Duarte, fue el trabajo eh, tesonero, la, la, la visión sí. eh, que tenía Duarte hacia lo que debía ser la República Dominicana, eh, un país libre, independiente, soberano, que eh, lograra realmente eh, la separación con Haití, pero no quedarnos en la separación, uh -huh. sino eh, declarar la independencia pura y simple, como han llamado algunos... Eh, historiadores en ese sentido ese, ese involucramiento de, de sánchez sánchez no participa en la primera reunión o en la reunión donde se eh, eh, firmó el eh, la reunión de fundación el manifiesto el manifiesto que dio origen a la trinitaria verdad sí y, y en ese sentido, algunos dicen que al día siguiente se, se integró. Eh, hay otros historiadores que dicen que posiblemente eh, Sánchez era parte de los 18 o 20 eh, jóvenes que tenían relación ya con el movimiento eh, trinitario, pero que obviamente no participan todos. En esa reunión era parte del, de la, de, del, del proyecto 16 de, de triada. Julio. Puede decirse que eso se puede decir que él era parte o llega a través de la triada, es decir, sí. de los tres que se iban a involucrar para esto buscar tres más. Es, es uno de lo que. Y que involucra. ninguno de ellos sabía a ciencia cierta dónde se reunía. Así es, pero sin embargo, hay, hay eh, diversidad en la apreciación de algunos historiadores en torno al día en que él se sumó, eh, porque reitero, hay quienes señalan que se integró al otro día, al día siguiente de la eh, fundación de la Trinitaria, el 16 de julio de 1838, en la llamada casa de doña Josefa Pérez de la Paz, doña Chepita, y, y además eh, hay otros que señalan que Sánchez era parte de un grupo de alrededor de 18 o 20 jóvenes que ya venían en reuniones con Duarte y con otros allegados a Duarte, o sea, de alguna manera indirectamente venían vinculados al proyecto trinitario, aunque no participara, como tampoco participó Mella en esa reunión del 16 de julio. Dígame una cosa, profesor, ¿cuál fue eh, la, eh, el tipo de formación, tanto académica como militar, de, de Sánchez, poseía un, un grado... Mira, eh, recuérdate que en 1844 la, el sistema educativo, si se puede hablar de sistema educativo para esa época, era eh, muy leve, es decir, en el país existían escuelitas de primeras letras, en Santo Domingo, en Santiago, en La Vega, en El Ceibo, mm. en Asua, eh, y todo ese eh, periodo fue eh, un periodo donde quienes lograron obtener algún nivel de, de formación fue porque eh, a partir de su ascendencia social eh, lograron salir del país. En ese sentido, eh, Sánchez logra un nivel de formación estable para esa época, inclusive toca algunos instrumentos musicales y, y el proceso de formación militar está dado por la propia acción verdad, y su involucramiento en, en un movimiento que pretendía eh, sacar por la fuerza a las tropas haitianas del territorio eh, nacional porque obviamente que la Trinitaria nunca concibió que mediante una conversación, eh, mediante un diálogo, ¿no? la posibilidad de eh, sacar a las tropas haitianas del territorio nacional siempre estuvo eh, matizada por la posibilidad de que eh, la juventud de la época, eh, armada de lo que apareciera, sí. eh, lograra enfrentar eh, al eh, ejército haitiano que ocupaba en nuestro territorio. Pero ciertamente que eh, logra algunas habilidades eh, militares, hay que contextualizar eso, ¿verdad? Sí. Eh, inclusive que muchas veces cuando se habla de algunos generales, eh, en ocasiones eran más generales de machete que, que generales de armamento. Sí. Y en ese sentido eh, encontramos en textos cuando destaca la, la pericia de algún general y en ocasiones eh, era más en términos del manejo del machete que, que del manejo de las armas eh, muy rudimentarias que aparecían para esa época. Mire, eh, hablando de, de, de esa participación de Sánchez y que en el baluarte de la patria el día que deciden, eh, hacer el levantamiento y que Francisco del Rosario Sánchez junto a otros se presentaran a la puerta del conde ¿cómo, es, cómo visualiza ese episodio? mira eh, hay historiadores incluyendo Juan Isidro Jiménez Grullón, uh -huh. que dividen la vida de Sánchez en tres etapas uh -huh. Y, y establece que una primera etapa eh, está vinculada a su articulación, al proyecto de artista, eh, eh, al proyecto trinitario. Que una segunda etapa empieza con la proclamación de la independencia y que es una etapa donde Sánchez tiene cierto zigzagueo, debilidades que lo llevaron a eh, colaborar con Buenaventura Báez y colaborar con Santana en, en acciones y aceptar eh, participación en hechos vinculados a los gobiernos de Santana y de Báez. Eh, y una tercera etapa donde se entiende que él se reivindica, que es, es la etapa en que eh, intenta regresar al país eh, por Haití, y bueno, tiene la confrontación esta en el sur, en San Juan de la Maguana específicamente, que es apresado y eh, condenado al fusilamiento. En ese sentido, eh, a nosotros nos parece que el, el papel que jugó Sánchez, sobre todo, eh, a partir de 1843, con la salida de Duarte y los principales trinitarios, y que él logra quedarse en el país y de alguna manera asumir el liderazgo de la trinitaria en el país y, y del proceso, eh, eso no se le puede negar, ¿verdad? Es una participación patriótica y es de los, de los hechos que un poco catapultan a, a Sánchez como una figura importante, eh, no al mismo nivel de importancia que Duarte, pero eh, juega su papel con esos zigzagueos, sobre todo del, del gobierno de Santana y posteriormente el gobierno de Baez, en el que acepta eh, responsabilidades que, que no estaba obligado, inclusive... En el 49, en una de las batallas eh, dominico-haitiana durante el gobierno de Báez, eh, se dice que él se quedó meciéndose en una hamaca. No hizo mientras, nada. Mientras el, el pueblo dominicano de alguna manera enfrentaba la, la incursión haitiana al país. La, no quedé muy claro con respecto cómo llega el patricio a la trinitaria y porque luego vamos a entrar ya en las acciones cuando se reivindica más en el próximo segmento pero quisiera que me aclarara bien esta parte de cómo entiende usted entró, entró sánchez a la no a la eh. A la Trinitario Entra como parte del proceso De la estructura organizativa Que había eh, definido Duarte En que eh, las características organizativas Estaban establecidas a partir de la reunión de grupos de tres Las llamadas posteriormente células verdad, De sí. los partidos políticos de izquierda eh, Aunque el número no era exactamente así eh, No ha sido eh, pero en ese caso lo que se planteó fue la organización de grupos de tres de manera que los, eh, el iniciador solo conocía a esos tres pero no conocía a los otros grupos de tres que, y que un compañero llevaba articulando esas eh, células para mantener eh, la, el, el secreto de la estructura organizativa porque obviamente estaban frente a un gobierno que eh, al detectar cualquier tipo de evidencia de que se estaban en los aprestos de producir una separación y en esto más allá de la separación una proclamación de, de la independencia pura y simple obviamente que eh, eh, podían tener serios problemas y lo tuvieron, lo tuvo Duarte sí. en el 43 cuando eh, fue sacado del país. Entonces, eh, en ese sentido, eh, Sánchez eh, llega como parte de ese proceso organizativo, sí, pero sí. asume niveles de liderazgo, casi inmediatamente llega a la Trinitaria, o sea, el papel de, de Sánchez fue un papel dirigencial, ¿sabes? una cosa son los yerros, Sí. en determinado momento, pero no se le puede de ninguna manera eh, menospreciar el papel eh, de liderazgo que jugó y sobre todo en la ausencia eh, de Duarte, lo que inclusive aprovecharon sectores para eh, enaltecer o, o han aprovechado históricamente para enaltecer el papel de Sánchez y, y menospreciar el papel de Duarte sin tomar en cuenta que Duarte, eh, la, los sectores conservadores quisieron borrarlo, no solo lo sacaron del país, sí. sino que quisieron borrarlo, que de Duarte no se hablaba por ningún lado, de 1843. Pareciera que se... Replicaba una frase de Martí cuando habló con Máximo Gómez. ¿Qué gano yo? Dice, la ingratitud de la gente. La, la ingratitud de los o de, hombres. O de los hombres, o de tus conciudadanos, sí. habiendo entregado tanto por, su, por, por, por la patria y para la patria. Bien, profesor, vamos ahora a cumplir con unos compromisos. Estamos, señores, en esta conversación sobre el trayecto de la... Líneas gloriosas del pueblo dominicano en la historia de cómo inicia la República Dominicana, la vida de, de Duarte, que ya lo tratamos en los primeros encuentros, y hoy nos encontramos tratando la vida de Francisco Sánchez del Rosario, como finalmente se corregía y se colegía, porque realmente al no ser de matrimonio, en aquella época no podía llevar el apellido del padre en este caso su madre que era apellido del Rosario es la que lo declara y le da el apellido y por eso se llama Francisco del Rosario Sánchez que posteriormente se casan y se corrige esto así fue y no hace mucho tiempo que apareció el acta de, de, de nacimiento. No, el acta de, de casamiento. Ah, de, la, de casamiento de, de Olaya y, y de... Ahí que entonces algunos historiadores han comenzado, sobre todo en, en los textos más modernos, uh -huh. a, a utilizar el nombre de Sánchez del Rosario. Sánchez del Rosario. Muy bien, pues amables televidentes, no se mueva, continuamos con este conversatorio. Honor y gloria a Telenor en el mes de la patria. Gracias por permanecer con nosotros en este trayecto por la historia del pueblo dominicano. Nos encontramos con el profesor Álvarez Castillo, maestro de historia, y con él estamos tratando la vida del prócer, del Patricio Francisco del Rosario Sánchez, uno de los tres padres de la patria que merece en este trayecto eh, ser recordado en sus aportes Vida y Muerte, eh, una cosa, profesor. En sí, ¿cuál fue la participación de Sánchez el mismo 27 de febrero de 1844? ¿Dónde se ubicaba? Porque en la puerta del conde o la puerta de la misericordia. Sánchez está, es de lo que se reúnen en la puerta de la misericordia, que es dos cosas diferentes. La puerta de la misericordia está allá abajo... Más próximo al malecón. Eh, más próximo al malecón. Y ahí es que se produce el trabucazo de Mella y desde ahí entonces es que parten hacia el altar de la patria, ¿verdad? Hacia la puerta del conde. En ese sentido, eh, eh, Sánchez ciertamente que juega un papel primerísimo ahí, en la animación, en, en, en la decisión de que había que eh, marchar hacia la puerta del conde después de que se produjo el trabucazo de Mella, y obviamente que es, es uno de los, de los hechos eh, a destacar en, en el comportamiento eh, y en la vida de, de, de Sánchez. Eh, pero eh, eso tuvo otras explicaciones en términos ya de la, la situación que se produjo de confusión y, y, y cómo eh, el trabucazo compromete realmente a todo el que estaba ahí. Es decir, es un momento que algunos llaman de vacilación, se produce el trabucazo y entonces ahí no hay más remedio que marchar hacia arriba. Y, y Sánchez juega un papel eh, primerísimo en ese en ese conglomerado que se reunió ahí. Mire, hay una parte que existen algunas controversias en términos históricos acerca de la autoría del manifiesto de Fundación de la Trinitaria y el proyecto eh, separatista o independentista, que ha atribuido, como era un documento político... Eh, <susurra> jurídico-político, ¿es Tomás Bobadilla o es Francisco del Rosario Sánchez quien for, eh, escribe este manifiesto? Que Mira, obviamente era plasmado por los ideales duartianos. El problema del hecho histórico es que a falta de documento eh, o de testimonio es... Eh, la verdad se establece a partir de elementos relacionados. Y los principales historiadores de la época más moderna de este país eh, establecen que fue que Sánchez lo que hizo fue firmar el documento. Inclusive, eh, tanto Juan Isidro, Roberto Casá y otros historiadores de la República Dominicana lo eh, califican como uno de los hierros, por una situación muy particular, ¿Por qué? y es que el proyecto trinitario planteaba la independencia y soberanía nacional, o independencia pura y simple, sí. como han dicho otros. Y en ese sentido, el manifiesto no habla de independencia, ¿Y de qué habla, habla de separación, Yeah. Y, y tú sabes que en el proceso pre-independencia Habían varios grupos que planteaban la separación Sobre todo grupos conservadores uno encabezado por Santana que entendía que debíamos separarnos de Haití Pero para entregar la soberanía a España a España, sí. Francisco Pimentel que hacía el mismo planteamiento para anecharnos a Estados Unidos eh, Buenaventura va, es para anexarnos a Francia, es decir, que ese sentimiento de eh, separación de Haití para anexarnos a otro país que uh -huh. expresaba que no había eh, una visión clara, Definida. concreta, precisa de qué es lo que debíamos ser los dominicanos y que solo Duarte había concebido el que nosotros debíamos ser una república libre, independiente y soberana, sin ningún tipo de atadura. Sí. Y lamentablemente ese ha sido el, el principio eh, traicionado por todas eh, varias generaciones de dominicanos y dominicanas, ¿verdad? Precisamente. Que no le, han, no le ha temblado el pulso para en determinado momento plegarse a los designios sí. de otra potencia. En ese mismo sentido, ¿cuál fue el rol de Francisco de Rosario Sánchez ante ese conato de traición a los independentistas? Mira, eh, Sánchez tiene veleidades eh, porque eh, había establecido cierta relación con sectores eh, conservadores y sobre todo con Báez y obviamente que esa relación eh, lo llevó a, a ser parte sí. de alguna manera de la traición de esos sectores conservadores a, a, a, al principio trinitario verdad y, y, y, y a los asesinatos eh, que se cometieron contra inclusive el caso de maría trinidad sánchez que era que es un eh, punto eh, que, familia que, que permea la, el lazo familiar o la, o la situación familiar eh, de, el, de persecución y, y resulta que después de eso entonces en el 48 en el gobierno de, de pedro santana eh, sánchez establece eh, cierto nivel de relación con ese gobierno e igual que lo hizo con el gobierno de Báez. Entonces, eh, el problema es que cuando tú asumes principios, valores, o son indeclinables, o entonces tu personalidad es en un flecha. Sí. Tu personalidad no es tan vertical no es consistente como, como, como se hace en el planteamiento. Sí. Es decir, el, el proyecto trinitario tenía claramente definido... Sus principios, sus valores, y todo el que era trinitario tenía que seguir. Pero entonces, a la, a la salida. Obviamente que siempre hay quienes traicionan eso. Obviamente, sí. Entonces, esto no esto es lo que produce en el momento que Duarte salga del país y quién asume. Duarte sale en el 43, uh -huh. eh, cuando se están dando los aprestos eh, de anexión del país. ...a Francia a través de, de la propuesta de anexión de la península y Bahía de Samaná... ...que eh, se planteaba una anexión a perpetuidad... Okay. ...y además se planteaba la designación de un gobernador por 10 años... Uh -huh. eh, ...designado por Francia y en ese sentido... Eh, es, Duarte es expulsado del país y en ese momento... Eh, quien queda como figura señera sí. del grupo trinitario eh, es Sánchez Bien. y de alguna manera juega un papel importante ¿verdad? Eh, es parte de, la, de los lauros eh, que tiene Sánchez que no se plegó verdad, a la hora de la salida de Duarte a que ya estaban derrotados sino que eh, salió del país inclusive eh, regresó y, y mantuvo el espíritu de independencia y soberanía nacional eh, que lo llevaron a lo que ya habíamos señalado, la puerta de la misericordia donde eh, se produjo el famoso trabucazo de Milla Bien, De acuerdo a la historia, eh, era la historiografía nacional, Francisco de Rosario Sánchez fue uno de los signatarios del acta del 9 de marzo del 44, que en días pasados usted y tanto usted como el profesor Tavares hacían referencia de que realmente es el, es el 9 de marzo que se inicia la, la vida republicana. Fíjate que eh, casualmente a partir del... De, de, de Texto este que me enviaron como guía Tenía la duda sobre el 9 y 8 de marzo Que es ahí lo que usted decía sobre en, la perpetuidad de la península en, de Samaná En la mayoría de los, de los textos, sobre todo que trabajan a Sánchez, tanto Juan Isidro como eh, Roberto Casá eh, José Sánchez Que es uno de los defensores de, de Sánchez Como padre de la patria Como el padre real De la patria una, una versión un poco eh, Interesada Porque sí. es eh, eh, eh, descendiente De los Sánchez eh, Establecen Que esa fecha es el 8 de marzo No el 9, no el 9. Eh, Y de hecho La fiesta patria concluyan o culminan el 9 de marzo. Bueno, pero son de las distorsiones o imprecisiones que todavía... Pero tiene, tiene que ver con el nacimiento... Eh, nuestra historia nacional. Y en ese sentido eh, es importante eh, precisar que eh, en el proceso de proclamación, eh, Sánchez es el primer presidente de la Junta Central Gubernativa. Uh -huh. eh, lo que pasa es que como dice el pueblo eh, Duró menos que una cucaracha en un gallinero <ríe> Y en ese sentido eh, Fue eh, desplazado Fueron desplazados inmediatamente casi Aquí hubiera eh, un gobierno occidental. de hasta de media hora En el largo de la historia De, de todos los tiempos <ríe> Hemos tenido gobierno de todos los tiempos Sí, de Eso todos es, los tiempos pero ese es otro tema, sí, ¿verdad? Sí. Eh, eh, sobre todo periodo muy eh, específico, efímeros. como eh, final del siglo, pero ahí hubo varios gobiernos muy efímeros, eh, y en otros, el, el periodo posterior a, al, a la dictadura de Trujillo, pero bueno, ya ese, ese es otro tema. Eh, lo cierto es que en este periodo Sánchez eh, juega un papel dirigencial importante, y logra eh, casi erigirse como eh, la figura sí. principal del, del, de los trinitarios, eh, pero conservó, conservó la, el respeto a que el liderazgo trinitario era de Duarte. Era de Duarte. Y siempre estuvieron eh, planteando la posibilidad de que Duarte viniera eh, a asumir. El, el liderazgo del proyecto Trinitario es decir que lo, lo que asume pasa Sánchez es que Duarte era la figura perseguida sí, correcto. Duarte era eh, la, la figura política que se había colocado como dice Plejanos más allá eh, en las ideas, más allá de donde piensan los otros en el comportamiento, más allá de donde actúan los otros y eso uh -huh. obviamente lo eh, catapultaba y lo catapultó y todavía se, se mantiene eh, ese liderazgo por encima de todos los eh, héroes y patriotas de la República Dominicana, eh, por esa, esa trascendencia sí. de las ideas que concibió, del, del, del proyecto que estructuró y de la capacidad de sacrificio que sirvió. Bueno, eh, hay una partecita que tiene que ver con, para, eh, rápidamente, antes de irnos a la pausa que no quede claro con respecto a ese manifiesto de protectorado a Francia por eh, de perpetuidad de la península de Samaná y que, y que él, él fue parte de ese documento. Es, sí, pero él, él, él realmente lo firmó y, y, y te decía que fue uno de los hierros, ¿verdad? Ya. ¿por qué eh, eh, aceptar la entrega de una parte del territorio nacional... Eh, Era un... A nadie se le puede saludar ese sí. tipo de comportamiento. Y más en un proceso de, de independencia de, y de. De confrontación, y de, donde confrontación. La, la lucha de clase estaba al más alto nivel en esos momentos. Sí, pues bien, gracias, profesor. Vamos a, a la segunda pausa. Recuerden, amables televidentes, que estamos en todo el trayecto de recuento de la historia del pueblo dominicano en honor y gloria a Telenor. Un espacio de análisis, entrevista y, y sobre todo de ponderación de la eh, historia dominicana, del pueblo dominicano. No se mueva, regresamos en breve con esta entrevista. Gracias amables televidentes, nos encontramos conversando en este mes de la patria y sobre todo honor, honor y gloria, Telenor, eh, con el profesor Álvaro Castillo. Estamos hablando de la vida del Patricio Francisco de los Rosarios Sánchez. Eh, habíamos quedado y no, toque, no, eh, no se le dio la pincelada si la relación con su tía, eh, María Trinidad Sánchez, pudo haber sido la inspiración de Sánchez para que incursionara en la vida política y sobre todo de independencia. ¿Tiene algo que ver? Bueno, no hay, no hay registro así de que eh, siempre eh, cualquier otro personaje que de alguna manera eh, permite a uno interactuar, un periodo determinado... ...puede haber la influencia... ...ahora que esa influencia... ...pueda ser inducida... Eh, no, ...no se registra... ...así algún texto... Eh, ...que eh, hable... ...en el sentido de que María Tenida Sánchez... ...tuvo que ver con la inclinación... Eh, ...política... Uh -huh. eh, ...de eh, Sánchez... ...de Francisco Sánchez de Rosario... ...en ese sentido... Yo sí pienso que de alguna manera eh, la relación en un momento de Sánchez con el gobierno de Santana traicionaba el, el, el ideal eh, familiar porque eh, María Trinidad Sánchez fue fusilada eh, durante el gobierno de eh, Pedro Santana igual que otros trinitarios, los hermanos Cuello, eh, Pedro Alejandrino Pina. Sí, a veces es incomprensible eh, que se registra que, bueno, según los datos, él pudo, él tuvo funciones públicas en los gobiernos de, de Baez y que luego posteriormente vuelve Santana a derrocar a Baez y entonces ahí empieza la segunda etapa en que tiene que abandonar el país es ese esos son algunos de los hechos que sobre todo juan isidro jiménez grullón en el llamado mito de los padres de la patria donde cuestiona verdad la triada uh -huh. y en, en una confrontación con josé sánchez que asumía el papel y la posición de que el verdadero padre de la patria era Sánchez. Eh, sin embargo, Jiménez Grullón eh, saca una serie de hechos en la vida de Sánchez que obviamente lo, lo, lo degradan. Lo degradan eh, quizá no a la condición de que no se le reconozcan sus eh, hechos heroicos en determinado momento, patrióticos, pero eh, a que se le disminuya la pureza de su condición de padre de la patria, como es el caso de Juan Pablo Duarte. En ese sentido, están las explicaciones concretas de por qué se establece la llamada triada de los padres de la patria durante sí. el gobierno de Ulises Herodes, eh, donde un hijo de Sánchez era funcionario de ese gobierno y se dieron una serie de condiciones, pero bueno, ya eso es otra cosa. Okay. Eh, lo cierto es que eh, este, este comportamiento de Sánchez de asumir estas ideas, de, de, de ser parte, eh, los principales jóvenes de la época, que no eran directamente procedentes del sector conservador, sí. Eh, estuvieron involucrados en el proyecto. Porque hay un momento en que los procesos eh, identifican se identifican claramente con un sector generacional. Es decir, si tú dices en, en la época de los 70, por ejemplo, uh -huh. ser joven y, y no ser... O, o, o participante en las luchas estudiantiles o participante en las actividades deportivas. Para muchos es decir, dicen que era, un era como dicen los jóvenes de ahora, tú estabas quedado, si tú uh -huh. no jugaste pelota, sí. voleibol, baloncesto, te movilizaste en el liceo, fuiste a, al parque a dar vueltas. Estaba quedado. Entonces, para esa época, sobre todo las ideas de Duarte comenzaron a aprender de tal manera que ser joven y no ser duartista eh, era no estar a tono con la realidad, porque teníamos una realidad que se imponía Así a eso, es. que era el yugo haitiano que lo teníamos aquí. Bien, bien, vamos entonces, hablando de este recuento de su nacimiento, donde nace de padres, eh, cómo, por qué la diferencia de nombres, y que luego se corrige por un pedido que le hiciera eh, tía, la tía de este a su hermano, eh, para que cazaran, y es allí donde se resuelve el tema, y que de, hoy usted nos de, decía de, que ya hay historiadores que los manejan como del Rosario, como Sánchez del Rosario. Así es. ¿Cómo fue la captura de Sánchez? Mira, eh, Sánchez había sido sacado del país, eh, pero en el 43, pero sale del país en un, en un periodo en que Duarte ya ha establecido relaciones importantes con el eh, llamado movimiento de la reforma de Haití, que eh, luchaba en Haití por el desplazamiento de Jean-Pierre Boyer, y en ese sentido eh, logra que eh, en Haití se le brinden ciertas facilidades, inclusive para realizar sus labores políticas, sin que eso comprometa al gobierno haitiano. Y se le facilita la posibilidad de regresar al país, no solo a Sánchez, sino a un grupo de trinitarios que estaban, que habían venido desde otros países eh, a entrar por Haití. En ese sentido, eh, Sánchez... Eh, Logra llegar a San Juan, pero antes de atacar por la parte, me parece que oeste de San Juan, que debía atacar a las tropas haitianas, eh, fue apresado. Sí. Eh, fue apresado y el juicio que se le hace eh, son juicios sumarios, no es un juicio al estilo eh, actual, ¿verdad? Un proceso en que un juez. Eh, es el que decide y frente al juez están los abogados eh, de uno y de otro. No, eh, es un eh, preso de guerra e inmediatamente le aplica Sin debido proceso, ¿verdad? prácticamente. Y, sin, sin el correcto debido proceso de esta época más moderna. Sí. Eh, y en ese sentido, el 4 de junio de 1844... Eh, 61, de 1861, eh, Sánchez es, es fusilado lo que le, le, le da, le dimensiona sí. su condición de patriota. Es decir, eh, es un poco eh, porque hay que reconocer las dos cosas, ¿verdad? Los hierros Correct. de esa segunda etapa, sobre todo. Eh, pero también las virtudes de la primera etapa de su ligación con Duarte sí. y de esa fase final donde eh, intenta entrar al país hay una frase famosa en el monumento a Sánchez allá en San Juan de la Maguana que dice que entro por Haití porque no puedo hacerlo por otra parte si alguien pretende mancillar mi nombre díganle que yo soy la bandera eh, y y es fusilado en, en San Juan el 4 de junio de 1861 y pienso que ese hecho lo catapultó eh, como una figura señera Correcto. de la historia nacional eh, que han aprovechado en ocasiones, familiares sobre todo, de él para querer imponerlo por encima de la eh, figura extraordinaria del real y verdadero padre de la patria, que es Juan Pablo Duarte. Una cosa, ya para finalizar, eh, ¿se promueve realmente en la República Dominicana la figura de Sánchez eh, y cómo debería de ser recordado? Eh, aquí no se promueve la figura de nadie Más que de la, de la chavacanería eh, Aquí los principales prohombres de la patria No son parte del imaginario De nuestros jóvenes ni no. de nuestros niños Porque no son parte del programa permanente sí. De nuestras escuelas De nuestros medios de comunicación De la política de Estado para eh, lograr que el comportamiento, las ideas, los principios, los valores de ese tipo de personaje que entregó su vida en aras de nuestra independencia y soberanía nacional como quienes todavía siguen gobernando son los sectores conservadores <risa> como todavía quienes siguen eh, detentando el poder son los seguidores, aunque no lo expresen así en muchos casos, de los Santana, Báez, eh, Bobadillas y otros, eh, no, no hay realmente una política de Estado. Ahora mismo se ha estado hablando de la posibilidad de asumir desde el Ministerio de Educación uh -huh. eh, no solo la promoción de, de valores cívicos fundamentales, sino que eso incluiría el comportamiento cívico ¿verdad? de eh, personajes, como el Perfecto. caso de los padres de la patria, de Luperón, de Camaño, de Rafael Tomás Fernández Domínguez, de Amaury Germán Aristi. Es decir, la juventud tiene en la historia nacional de dónde eh, apropiarse de ideas, de comportamientos, de actitudes, de prácticas realmente correctas en la República Dominicana. El problema es lograr hacer empatía entre lo que es el, la actitud y el comportamiento de nuestros niños desde la escuela, de nuestros adolescentes y de nuestros jóvenes y en la medida en que vamos transmitiendo esas ideas y, y, y, y la, las cosas fundamentales que discutan nuestros jóvenes en los barrios, en las escuelas, en los clubes, en los lugares donde se reúnen, sea, estén asociadas a esos valores, entonces vamos a tener a niños, a adolescentes, a jóvenes con prácticas, con comportamiento, con desarrollos de potencialidades vinculadas a lo que fue el desarrollo de las potencialidades de esos hombres y mujeres que ha conocido la historia nacional. Bueno, profesor, agradecerle a usted una vez más la deferencia y el poder tenerlo aquí compartiendo estos temas y sobre todo hoy hablando de la vida eh, de Francisco del Rosario Sánchez o de Francisco Sánchez del Rosario como finalmente se ha colegido en razón de que luego posterior al casamiento de sus padres eh, lograran establecerlo muchas gracias a usted Pero el, el y peso a, de la tradición es tan fuerte que, que se le hace difícil a la gente decir Sánchez del Rosario así es, <risa> agradecerle también a los amables televidentes y a todo y agradecer a la empresa Telenor que está dedicando todo este mes de la patria a estos espacios de entrevistas, análisis discusión o paneles acerca de las líneas gloriosas del pueblo dominicano y recordar la lucha heroica de nuestros padres de la patria. En esta ocasión le correspondió a Francisco del Rosario Sánchez eh, tratar eh, y por ello agradecemos la presencia del profesor y a todos ustedes. Ya será en otra próxima que nos reencontremos con un, el análisis o la recordación de uno de nuestros próceres.